¿Qué te parece, loco, lo que tenemos por aquí? Esto es ni más ni menos que la Link Race 2021. Bici doble que hemos estrenado más o menos hace un mes y es la gran novedad de este año. La vamos a limar bien limada en las carreras. Mientras que por aquí tenéis la BH Ultimate de 2020, la bici rígida, que está así. Ya le hemos pegado una buena afinada en las últimas carreras. De 2020 Y ahora, con todo lo que hemos aprendido de esta bestia parda de aquí atrás en 2020 Más todas las novedades que trae esta otra bestia parda en 2021 Vamos a ver con qué nos quedamos de cada bici para hacer un híbrido Medio Link Race, medio Ultimate, medio Componentes Medio Tarao del Jabalí A ver qué sale de bueno de todo esto Venga, vamos para allá Con nada, locos, nos vamos para Riders Boutique. Aquí vamos con las, con las dos bellezas, que cualquier día me monto un trío de los buenos. Y a ver si le dais pause al vídeo y adivináis eso. Si este año iremos con rígida, iremos con doble, con rígida y con doble. Y sobre todo, ¿qué nos quedamos de la Link Race y qué nos quedamos de la Ultimate? A ver si lo dejáis aquí abajo en comentarios y a ver quién acierta la configuración que le dejamos a la bici. Venga, vamos allá. Que ya estamos en la furgoneta Se cierra la puerta uh, ya puedo quitarme la mascarilla Que estamos aquí solos Bien, me voy para riders Pero antes teníamos que pasar por la imprenta Que novedad Ojo, cuidado Tenemos 50 láminas firmadas Dedicadas Con una... Eh, ¿Cómo se llama esto? Numerada... Soy diléxico. Numeradas por el jabalí Todas a mano 50 de cada una El primero de todos Que las puertas del infierno Se hagan pequeñas Al vernos llegar Vive a machete Un clásico Vivir es la polla Con los cuernos Y la poesía del jabalí Con los otros cuernos Pues nada Tenemos 50 copias Os dejo el link aquí abajo Y os lo mandamos para casa con un canutillo Cuidado Cuidado No un canutillo un canutillo De estos de cartón para que llegue a casa Enterito Con la firma Y la dicataria Vamos pa' allá Vale, a ver. ¡Tú, Jordi! ¿qué, qué, ¿Vamos a montar un Frankenstein o qué vamos a montar? Frankenstein no, eso, eso, eso es para las películas. Aquí vamos a montar una, un caballo de carreras. Aquí vale. pura sangre. Pura sangre que lo no vais a flipar. ¿Qué te parece, loco que ya tenemos la rígida aquí en pelota y por aquí la Link Race también en pelotingas así que yo creo que más o menos ya os imagináis la primera cosa que le vamos a cambiar eh, quitamos el cambio mecánico y le metemos un cambio electrónico yo durante todo este año pasado tanto en la rígida como en la doble le pusimos el SRAM AXS, que es un cambio electrónico y que es un cambio inalámbrico y al final nos ha gustado tanto, nos hemos adaptado tanto le hemos encontrado todas las ventajas y ningún inconveniente aunque muchos me decían, ojo que un día te quedarás sin batería pues la verdad es que nunca nos ha pasado nada así que primer cambio de la bici, cambio del cambio, le metemos el AXS vamos para allá Segundo cambio, Jordi, estamos aquí abrillantando las ruedas, ¿por qué? Cuéntame, cuéntame qué vamos a hacer con estas ruedas. Hombre, una vez se prueba jamón bueno, pues uno no puede dejarlo, ¿no? En este caso, una vez bike a G, peso súper ligero, buen ancho interno, eh, un ruido espectacular y mejor rodar, eh, pues había que ir en la nueva, en la nueva BH Links. Por supuesto. A mí había mucha gente que me decía: Jabalí, vigila que con esto la vas a liar. Y sí que la he liado, pero bien, para arriba, para abajo, en llano y de todas formas. Así que. Vamos a pegar el cambio. Como en su día decimos montar estos ruedones, eh, ruedas súper ligeras, súper resistentes. Decidimos, yo siempre recomiendo montar lo que viene siendo un protector, de, un protector de llanta, en este caso un Thanos Armor. Este es la versión nueva que es para llevar con tuberes. Eh, antiguamente había uno que era más finito, el cual llevaba una cámara por dentro y bueno, teníamos un poquito las dos ventajas. Eh, teníamos un protector y también teníamos una cámara al uso como toda la vida. Entonces, como nos ha ido bien, nos ha funcionado. Este aguantado, una Titan, está perfecto. Como podéis ver, no tiene cortes, no nos ha chupado líquido. Como nos ha dado buen resultado, repetimos. La verdad es que eh, me quedé un poco sorprendido porque, sí, que nosotros montamos, hemos montado bastantes protectores. Eh, cuando hacemos revisiones, vemos muchos protectores. Y nunca habíamos encontrado que uno estuviese tan, tan, tan entero. Lo hemos montado antes de la Titan, bastante antes. Eh, quizá lleva puesto 6 meses en, esta, en estas ruedas. Y realmente es que está entero, no se ve ningún corte, eh, presenta la misma dureza que, que cuando lo montamos, eh, realmente es un producto que funciona. Mientras Jordi me está montando la rueda detrás yo ya tengo aquí la de adelante y os voy a explicar un poquito las trampas que le hemos hecho o los trucos que le hemos aplicado a esta rueda para llevar un pedazo de pepinakel porque es un híbrido. Primero de todo, le hemos montado unos pedazos de discos de calcer, que hasta ahora no los habíamos montado, que esto va a ser crema fina Segundo, tenemos las Bike Ahead con todo el tema de la aceleración, del menos peso, de la aerodinámica y aquí le hemos dejado el balón de 240, con lo cual las 240 que llevábamos a la doble las hemos puesto a esta rueda y las volvemos a montar a doble así que entre una cosa y la otra y con la protección que llevamos eh, por dentro con el armor de thanos yo creo que canela la fit la damos por, fin, por finiquitada, eh, este hombre se lleva un avión, un avión, un misil tierra-aire, o sea, con esto no tiene excusa, eh. y si tiene excusa, lo vamos a linchar, porque realmente ha la bici ligera, ha la bici rápida, eh, de estética impresionante, eh, buena geometría, o sea, lo tiene todo, lo, que, lo único que no tiene son excusas ahora mismo. Así que, gas Lo único que no tiene es que tenemos el misil tierra-aire Pero no tenemos el piloto, así que Jordi Poco a poco, poco a poco El piloto o nace o se hace Esa es la, la, la duda que tenemos Pues vamos, vamos a tener suerte si se hace Porque si, si tiene que nacer la cosa ya está jodida Venga, vamos para allá, familia